Vamos a entrar a la habitación, Entonces, tarán, acá entramos, que nos encontramos un espejo, a la izquierda del baño, ya se los muestro y pues lo que esperamos de un hotel, a tener aire acondicionado, su tele y un escritorio para trabajar. Entonces bueno, les muestro el hotel ahorita más tarde. Bueno, tengo que salir para otra cita de trabajo, pero antes de salir, eh, les voy a mostrar eh, la habitación acá en, en, en Panamá. Estoy en el Hotel Paitilla, por ahí les voy a dejar el link para que eh, lo miren, eh, miren la habitación. Es, son grandes. Yo siempre busco que sean... Este hotel tiene historia, es un hotel, eh, la, es viejo, sí, digámoslo así. Es de los primeros hoteles aquí altos que hubo en, en Ciudad de Panamá, pero miren la vista que tiene miren la vista y la tarifa es muy buena o sea, aquí eh, pueden buscar y tiene tarifa muy buena tiene el desayuno incluido entonces, bueno, tiene su cama la cama es cómoda tiene, tiene cama cómoda tiene esta mesita que es donde me estoy sentando a trabajar con dos sillas, si ven que es bien grande tiene esas dos sillas tiene este escritorio con esta lamparita aquí eh, la televisión bueno, la televisión sí está un poquito eh, el televisor, es creo que es de los que era LED. Pero bueno, realmente no cuando viene al, al, a los hoteles no viene a ver televisión. Tiene, eh, esto me gusta, tiene conectores, la mesita de noche. La mesita de noche. Eh, ah, bueno, miren el, el toilet <ríe> ah, El baño, es cómodo. Siempre le ponen un champucito el, el acondicionador, jabones, hello, hey, el trono, toallitas y la ducha. Entonces, si se dan cuenta, es, es, es bueno. Hay otro espejo, ahí está la puerta de salir, ahorita les muestro el corredor. Mi es, es cómodo, es, es bien cómodo. Lo único que si se dieron cuenta que no tiene ese... Eh, al teléfono, ah miren las cortinas, la cierra uno desde acá. Si ¿Sí ven, detiene control y ahí comienza a cerrar las cortinas. Dejemos que la cierren, pero bueno, mire ahí está eso que la, la vista es de la cinta costera, de aquí de Ciudad de Panamá. Entonces... A mí me gusta este hotel, el desayuno es muy bueno y la tarifa es muy buena y pues la habitación apenas para cuando uno viene a trabajar. Entonces venga, les muestro aquí por fuera eh, cómo es cuando uno sale de la habitación. Acá sale uno, aquí es en la entrada. ¡Hey, parceros! ¿Bien uno, ¿Cómo vamos? Oiga, es un poco más de seis y media aquí en Ciudad de Panamá. Y la idea cuál es hacerles la crónica del vuelo de Panamá-Bogotá. a Lástima que el de Bogotá-Panamá se dañó. Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, la idea es hacerles la crónica del vuelo acá de Panamá-Bogotá. a A ver cómo nos va. Y eh, arranquemos. Son un poco más... Eh, son 6 y 35. 6 y 40. Eh, hay protestas acá en Ciudad de Panamá. El vuelo no es tan temprano, pero sí tenemos que irnos rápido antes de que cierren la vía. Entonces, bueno, y vamos a... a... Arranquemos con la crónica, vamos a desayunar y pedimos el lugar para irnos para, para el aeropuerto. Eh, vámonos a, a desayunar. Venga, de una vez les muestro un poquito del hotel y la habitación aquí en esta crónica. Quería hacer un video. De solo él el... Quería hacerles un video de solo la... De solo la habitación. De solo el hotel, perdón. Pero pues no me alcanzó el tiempo. Pues le llegó el elevador. Entonces, vámonos. Planta baja. Vamos a... oh, buenos días Aquí vamos camino al desayuno El desayuno viene incluido Estoy en el hotel Paiti Yain. Si han visto mi Instagram el desayuno es muy bueno Entonces aquí vamos camino a desayunar Vamos camino al desayuno Ya llegamos Y allá está el bufeta el buffet es muy bueno. Hay de todo. Hay pan, hay para todos los gustos. Pancakes, salchichas. Hola, habitación 1501, Manuel Sánchez. Bienvenido. Gracias. Uh, ahí nos pusieron un juguito verde. Bueno, entonces hagamos mesa. Agarramos mesa y nos vamos a desayunar rápido porque tenemos afán. Necesitamos salir antes de las protestas. Agarré huevos duros, unas paquetas, una taja de canela y té. Si vieron las historias de Instagram, aquí el desayuno es muy bueno, hay de todo. había tortillas, había. ¿quién? salchichas, sabía carne, acá los desayunos en Centroamérica son. Entonces, desayunos y ya seguimos. Bueno, ya, ya desayunamos. Venga, les muestro así de rapidez. El hotel tiene piscina. El hotel es muy como a mí me gusta Este de trabajo. O sea, el hotel no es tan nuevo, pero es que la tarifa es muy buena. Miren, tiene su piscina. Allá está el gimnasio. yo tuve tiempo de gimnasio. Y miren, está muy cerca de la, de la cinta costera. O sea, las, la esquina lo que se ve allá, eh, está como las máquinas. Bueno, el, el, el hotel es bien como ¿para qué? Ahí pues bueno. Les grabé la habitación, para ponerlas acá, después por la habitación. Miren, aquí hay amigos que acompañan a desayunar. Bueno, entonces vamos para la habitación y a pedir el lugar. al elevador, nos está buscando en el piso 15. Aquí entonces que llega al elevador, estamos en el piso 15, les muestro un poquito de la recepción en la sala porque ya llegó el elevado estamos aquí en el piso 15 voy les mostró la vista nuestra habitación es esta llegamos y miren la vista que tenemos desde acá esta es la vista que bueno, tenemos acá desde el hotel esta es la vista que tenemos acá desde la habitación del hotel Paitilla y bueno, tenemos que movernos a pedir el Uber Oiga, ya pedimos el Uber está a dos minutos y tengo que ir a hacer el, el checkout. Miren, y me costó el 13 balboas de aquí, del Batillaín, hasta el aeropuerto pero por la hora, son las 7, antes de las 7 de la mañana. El día que llegué, como llegué a la madrugada, me costó 39 alboazo, 39 dólares. Entonces, los, nos vemos en el Uber porque me toca gorras. Llegó el Uber, le hacemos el check-out, llegó el Uber por nosotros. Vámonos. Echo la muleta Sara. Ahí adelante. Ups. Oh, ya estamos en el Uber, vamos para el aeropuerto hey, hey. Bueno, ya estamos en el aeropuerto aquí en Panamá, en el aeropuerto tocumen Nos rindió, llegamos rápido, son las siete y media Y bueno, le hicimos el check-in check y todo, pero teníamos que venir rápido porque hay protestas aquí en Panamá Entonces tenemos que salir temprano del hotel eh, Bueno, vamos adentro de la terminal a ver si nos dejan grabar y a ver si les puedo mostrar adentro es que están ahí ese parqueadero cuando uno llega en Uber cuando uno llega, llega por ese piso de abajo y para que sepan, el Uber el Uber lo recoge uno allá en ese parqueadero ustedes salen en ese parqueadero y allá lo recogen a uno los, los, los, los, los carros de Uber y bueno, esta es la terminal Vámonos, vámonos para adentro, no tenemos que hacer, no tenemos que pasar al counter ni nada porque ya hicimos el. Ya hicimos el, el check-in. Entonces, bueno, vamos a, a pasar filtros de seguridad y tales. Uy, está desocupado. Bueno, pero allá son, para ese lado es American Airlines, Air France bueno, Este aeropuerto es mucho de copa Ah, miren, para allá es American Airlines American Airlines y no alcanzo a ver el otro que es Bueno, está, afortunadamente hasta ahora el aeropuerto está desocupado entonces les puedo mostrar con calma No hay mucha gente Llegamos con Con tiempo Ah, Aero Europa. Miren, desde aquí sale Aero Europa. Aero Europa, American Airlines Y bueno, para el otro lado están las demás Copa, Avianca, etcétera Listo El control de seguridad Es ahí y arriba, ¿qué hay? Venga, miremos qué hay arriba. Creo que arriba deben haber sitios para, para comer. Hay sillas, aerolíneas, administración, carnet de seguridad. Y, ah, miren. Hay punto de vacunación ahí, de Pfizer, ahí lo que acabamos de pasar. Y aquí hay cajeros de Scotia Bank. Y unos vendor machine. Ni un punto de información no hay más bueno, vamos a pasar filtro de seguridad aprovechemos que no hay nadie y eh, vamos a filmar adentro en la en la que? en la terminal en la sí como en la terminal como en la parte de espera de tránsito a ver qué conseguimos Voy a guardar, bueno, aquí vamos a guardar cámara y eso porque ustedes saben que los puntos de seguridad son un poco quisquillosos con, con ese tema. Aquí ponemos el filtro de seguridad. Y bueno, acá vemos los gates. Muchos aviones de copa. Duty free, aquí lo que ustedes consiguen como en todos los aeropuertos es muchos duty free. O duty free. Lo barato pues, son los licores y los perfumes. Esto es como de tecnología. smartwatch, audífonos. Bueno, y mire, Duty Free, Duty Free Américas. Duty Free Américas. Ah, venga, les muestro algo. Cuando uno llega, acá como un, un documento, por donde uno llega es por. Miren eh, los, los perros. Me están llamando un vuelo, miren 3 por 99. Están baratos los, los perfumes, las colores. Miren, cuando ustedes llegan aquí a Tocumen, como uno por el, por el mismo gate, no es como en otros aeropuertos que uno llega por un piso diferente, no. Acá se llega por el mismo piso, por, por, la misma, por el mismo gate cuando uno va a hacer la migración tiene que bajar por esas escaleras es que deje viendo el video de la crónica de de Bogotá a, aquí a Panamá pero bueno, aquí hay un Lacoste un almacén de Lacoste la Riviera bienvenido la Riviera, la Riviera Miren los famosos perros de Nathan se acuerdan que están en el aeropuerto de Miami miren acá también hay baños, regalitos, regalitos y duty free a la lata. Es como el ala norte, vamos hacia el ala sur, que es donde están como las las alas de espera eh, donde uno se puede entrar a trabajar, como los lounge, que siempre les digo que... Vámonos hacia, hacia el otro lado, que es como hacia el lado sur, digámoslo así. Donde está el lounge, que no se puede sentar a trabajar. Eh, miren, mucho licor. Licor. La champaña, 82 dólares a 77 dólares. El whisky sí está barato, por ahí vi que dos botellas valían. Pero papi. Miren, dos botellas por 69 dólares. Está barato. Mira mucho duty free. Ah, sigamos para el otro lado, más duty free. Ahí hay un almacén de... Oh, miren, hay un Salvatore Ferragamo. Por si quieren usar los mismos zapatos de su presidente Petro. Son uh, Nike. Se bueno, ven bien, chévere. Bueno, Salvatore Ferragamo. Miren, más Duty Free. Duty Free. Ah, relojes y gafas de sol, gafas oscuras o gafas negras, como quieran decir Duty ah, free un almacén de Crocs dulces ah, más Duty free solo que ustedes encuentran aquí en Tokumen amigo, realmente eh, vale. no es que este aeropuerto, no esta terminal no amigo, realmente esta terminal no es que me, me la sienta como muy cómoda, ¿no? el internet limitado, he pasado noches acá y es incómodo No hay, hay lugares más tranquilos miren, este es de Coffee Bean and Leaf, acá todo el mundo está haciendo fila para comprar. comprarse su cafecito para el desayuno como hay protestas en Panamá, hay una tienda de adidas como hay protestas aquí en Panamá me tuve que salir muy temprano del hotel entonces el hotel tenía el desayuno incluido, entonces desayuné antes de salir una tienda. una tienda de Tommy una tienda de Tommy oh, más de allá están llamando un vuelo tecnología una tienda de Nike una tienda de que un Hugo Boss audífonos venga mira, vamos a contarle unos audífonos acá los bows están en 199 dólares creo que están costosos porque me parece que en el en el Best Buy estaban esos mismos en el puente. Ahí llegó un vuelo y se va uno. Los tableros, los tableros, bueno, vamos hasta el final de esta ala. Free miren recuerditos por si se les olvidó comprar recuerditos de Panamá a llevarles a familiares yo normalmente lo que hago es voy al supermercado cuando estoy grabando esto ya había haber subido un video que fue un supermercado a buscar que, que, que veíamos aquí en el supermercado de Panamá y bueno esa es la terminal muy similar a otras siempre que las alas de espera son iguales más duty free, un subway y bueno ahí estás pegando un avión de ahí llega un avión de copa en este café desayunado que acá se consiguen varias cosas es un duty free de solo no, lentes de sol acá en este café desayunado algunas veces pero pero como les dije ya desayuné Acá consigo un cafecito, sanduchito, en este bien. y listo. Bueno, vamos a buscar, vamos a buscar la el lunch, buscar el lounge. y a esperar. Buscar el lounge, si se los puedo, a ver si se los puedo mostrar. Tenía la toma muy cerrada. Bueno, vamos a buscar el launch a ver si les puedo mostrar. Miren aquí hay maletas de Samsung y esos. Lo que ustedes van a conseguir siempre en las terminales internacionales son los el supuestamente que no tiene impuestos, pero hay veces que sí, hay veces que no, las cosas son más baratas, a veces no, eso depende mucho del aeropuerto, por ejemplo aquí en Centroamérica no, en los aeropuertos de Norteamérica sí en las zonas de, en las zonas de sin impuestos, digámoslo así, el duty free quiere, quiere decir sin impuestos, sí hay cosas que son más económicas. Bueno, ah miren allá hay unos cajeros, no sé qué ha mostrado y como les dije en el video del supermercado, acuérdense que aquí en Panamá un Balboa es equivalente a un dólar, entonces, ah miren, ahí está la, la sala, vamos a ver si podemos entrar, a ver si podemos entrar a esa con el Priority Pass. El Panama Store, eso pues es como un punto de seguridad y uh, ustedes que dicen que acá nos dejan entrar con con Priority Pass intentemos. Hola, Buen día. cómo estás? Oye, aquí funciona Priority Pass, con Priority puede ingresar? Bueno, aquí nos dejaron entrar Esta es eh, para Priority Pass Es que hay otro aquí Que alguna vez he estado Oh, miren, miren el, el control de elevador Stoosh ¿Hola? Hola Los baños están arriba, ¿cierto? Sí Miren el. Miren el llamado al elevador es. ver es, es pantalla touch. Pero no. No salió la asunto. Listo. Vámonos. Vámonos. Llegamos con bastante tiempo, que era eso. Son las.. 7:58, tenemos tiempo de trabajar. Bueno, a ver qué hay en esta sala de espera. Bueno, esta es una de las salas. Eh, allá se ve la pista. Hay estas mesitas: eh, bebidas, bebidas como cereales, fruta, agüita, jugo, y sillas para espera. Salón de niños, la sala de televisión, están los baños y um, bueno, está la sala de, de este de, como de este lado. Vamos a la otra, vamos a la de copa, a ver si está más común. Eh, Las dos tienen wifi. Pero vamos a la otra, a ver si les podemos estar la otra. Vamos para la otra sala de espera. A ver si les puedo mostrar. Está haciendo calor. Llegamos bien temprano al aeropuerto porque hay protestas aquí en Panamá. Entonces nos tocó nos toca madrugar antes de que cerraran la vía. Aquí hay otro saloncito también de bebidas, sillas y café. Por ahí uno sube, una subida de escaleras Y vamos a buscar la otra sala de espera ¡Gracias! Vamos a buscar el otro lounge En ese... Bueno, vamos a ver qué tal está el otro Vamos a ver qué tal está el otro la Riviera. Eh, ah, miren, aquí hay una capilla. Venga, miramos la capilla. Venga, les muestro la capilla acá del aeropuerto de Tucumán. Miren, está la capilla, la bandera de Panamá. Es, es pequeña. Es una pequeña capilla, casi en todos los aeropuertos ustedes van a encontrar eh, capillas. Disculpa. El, la, la sala de el lounge de copa, ¿dónde queda? De ese, pero hay otro, ¿no? Este, no. El beat aquí está aquí del otro lado. Del otro lado, gracias. Ahorita... Ahorita cuando bajemos, vamos, cuando, cuando bajemos, eh, miramos, ay miren acá hay un, hola gracias, está a 259 el, el Apple TV, 4K de 64GB y los Airpods pero están a 289$ dólares. Creo que están Carlos, no recuerdo cuánto los vimos en, en en el Best Buy. Si alguien se acuerda, porque si alguien se acuerda cuánto, de cuánto fue el precio que los vimos en alguna otra de los de las crónicas, pónganle en los comentarios. Miren los famosos perros de Nathan ¿se acuerdan que se los mostró siempre el aeropuerto de Miami? Acá el aeropuerto de Tokumen también están. Y nosotros estamos buscando la subida al, al otro salón, elevador, ah, mírenlo, es acá. Aquí es la entrada al otro, al otro lounge, acá la entrada al otro lounge. Este es el de Copa, vamos a ver si nos admiten aquí con... Si nos admiten aquí con Priority Pass, ahí está la subida por la escalera, pero no, no quiero hacer fuerza. La maleta está pesada. Miren, es justo enfrente de la tienda de Adidas. Yo ver si no, no, no, el no, no, no, no, acá ah. Bueno, llegamos a sí, que sí, Priority pass. Sí, parece que se recién reciben con Priority pass. Sí. Siempre les digo, piden ese beneficio con su banco Siempre, siempre Porque las esperas son mucho más amables Hola, buenos días ¿Ya te, ya te entregó mi pasabordo. Perdón. Sí. Ya te entrego mi pasabordo. Eh... la tarjeta por aquí, por favor. tarjeta por aquí, por favor. aquí, por Puse la a ver, ¿cuál sería el número de mm. Listo. Okay. No, ¿cuál sería el ah, ah, sí. sí. ¿Pase? Muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo no? La clave del Wi-Fi está... Allá. Gracias. Gracias Bienvenido. Bueno, listo. Venimos a, a la otra sala de espera. A la otra sala de espera. Está la de copa. Y si sí nos admitieron con el con el para Jority. El Aquí está la clave del Wi-Fi. Y esta es mucho más grande. Acá sí sirve el licor miren estas son las salas de reuniones que les digo pero vamos a buscar una silla por allá vamos a buscar una sillita una más llegamos temprano llegamos temprano y nos va a quedar fácil buscar una buena un buen lugar para estar cómodo listo Miren con conectores, aquí podemos cargar el celular Ahí están los aviones de, de Copa que creo que son en Brother De United, de un Airbus Ahí llegó un vuelo, está llegando un, un avión Esperar a ver si se ve, no sé si se vea A ver A ver, cerramos esto Ahí se tiene que ver Ahí llegó. estamos arriba de los gates. Esta, tiene, esta salita tiene mejor vista que la otra, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner cómodo y les muestro qué hay aquí de comida. Y les muestro un poquito más detallada la sala. Bueno, parceros, bienvenidos. Ahí se está yendo esta aeronave. A ver si se ve. Oh. No sé si se vio. Hay mucha luz. No, sabes, no sé. Nos saber ver si se veía. Bueno, ya estamos conectados. No tenemos internet. Venga, les muestro la salita así de rapidez entonces miren están estas sillas muy cómodas esta sala es grande, ahí están las pantallas con información de los vuelos pantallas para ver televisión pantallas para ver televisión y, uh, es bastante grande la sala mucho más grande que la otra y venga les muestro um, que, que hay por acá Allí está la sala de snacks, hay cafecito Allá en esa barraca, está allá uno puede pedir licor A las que buscar algo exquisito el baile, se pueden pedir allá Miren aquí, hay café Capuchino ah, Fruta Cereales Avena Vegans Y otra máquina de cafés entonces, bueno, si se dan cuenta la la sala es, es, es cómoda, miren, aquí hay más sillas, aquí hay más sillas y ya, y básicamente es, es, está la sala de espera de, de Panamá, ahí es, si quieren agua, está la máquina de agua, está la máquina de agua, ahí, Tengo un vaso, pero nosotros vamos a tomarnos un cafecito, es que se les ocupe y ya bueno parceros aquí seguimos con la crónica del vuelo ¿Eh? vamos a tener la crónica del vuelo de, de panamá bogotá ya tenemos que en la máquina la máquina vamos a pedir más un cappuccino capuchino, capuchino presionar el botón ¿Eh? está preparando Seguimos, seguimos con la crónica estamos del vuelo de Panamá Bogotá. Estamos en el aeropuerto de tocumán recuerden, estamos en la sala de espera de Copa. Listo. Ya quedó nuestro cafecito, vamos a sentarnos y vamos a, a vamos a trabajar un rato. Vámonos Vamos a trabajar un rato. Esta me gusta, que tienen, siempre todas las sillas eh, tienen conector. Todas, todas. ¿Esto que es? Esto es. Ah, como un purificador de aire. Tienen purificadores de aire algunas necesitas, A veces, como este es el. Como este es el centro de copa. Aquí es el Happy Copa. Este, esta sala se llena full. Entonces, a veces, como. A veces en la tarde, esta sala es un poco. Eso es cansona, pero bueno Sí, es cuando uno viene en la tarde Esta sala a veces está llena Y bueno, no es, no es tan chévere Pero bueno, hoy, ahorita como está temprano Como les decía, el protesto es aquí en Panamá Se muy temprano Entonces bueno, vamos a aprovechar para trabajar para salir, de, salir de trabajo, adelantarles videos Y bueno, ahorita seguimos con nuestra crónica Vamos a ver si bajamos a un duty free Y en fin, vamos a ver qué precios hay de perfumes Y, y qué más hay Bueno, ya nos vemos matter wow.